Oye, hace tiempo que que quería hablar sobre ti. calle más dura por esa zona donde los sueños no duran donde sales vivo pero con quemaduras y esas cosas del amor solo se ven como aventura y aunque caminaba con fire sabía que era peligroso y nada confiable probablemente de corazón inhabitable de momentos de locura y de noches inestables de excesos y cero romanticismos, miraba al cielo buscando nuevos sabores y solo voltea atrás para recoger corazones, por eso miro su cintura y luego pienso, que cualquiera moriría por esos huesos, yo la vi merodear por esa zona donde los sueños se caen, bailando sobre mi yugular, siendo una magnolia que se niega a volar. que se niega a volar Cualquiera moriría por esos huesos No cualquiera te hace el amor sobre versos Lo escribí sobre su cuerpo Tatuajes de mis besos En forma de recuerdos Recuerdo que Un tiempo fue el talón de Aquiles De miles, de miles, mandriles Causó guerras civiles Yo solamente te estuve escribiendo Como lebrón esperando mi momento Pero nada na. Ella quería más que poesía Yo tenía una cortesía sobre donde moriría cualquiera Donde los poetas sufren y los hombres hacen guerra Donde un hombre se vuelve fiera Donde el fuego se vuelve tierra Donde una mujer se vuelve quimera Donde todos se joden porque los quieras Pero ella no es así Es mitad vampiro, mitad maniquí Tiene ese algo que todos amamos Y de vez en cuando mi futuro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 que se niega a volar